Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vamos a compartir qué es lo que necesitan saber cuando están viajando con un bebé recién nacido. En nuestro caso es un bebé de 8 meses y de 5 meses para nuestros amigos. ¿Qué es lo que necesitas saber cuando vas a viajar en avión? En esta ocasión les vamos a compartir todo lo que nosotros pasamos en ese proceso, en caso de que ustedes sean papás primerizos y van a hacer su primer viaje en avión con un bebé, ¿qué es lo que necesitan saber? Así que les vamos a compartir nuestra experiencia. Aquí de fondo tenemos al aeropuerto de Hamilton. Nosotros actualmente vivimos en, la, en Canadá, en la provincia de British Columbia, y específicamente en la ciudad de bornaby Hicimos este viaje entonces de lo que es de bornaby hasta Hamilton aquí en Ontario, eh, vamos a hacer un viaje simplemente para poder conocer lo que son las cataratas del Niágara y básicamente lo que hicimos para movernos de nuestra casa, directamente eh, solicitamos un Uber ya existe Uber allá en Bornaby, en la zona de Greater Vancouver todo ya está, si tú ya quieres solicitar tu Uber vas a poder solicitarlo sin ningún problema y bueno pues aquí como, como se puede ver en las imágenes eh, igual las categorías, la XL, la Comfort y para personas o familias que viajan con cinco personas ahí está la opción eh, los precios variaron un poquito eh, fue un tema de hora pico pero al final del día de ahí de donde vivimos del centro de Bornaby hacia el aeropuerto de Abbotsford ¿dónde queda Abbotsford? bueno pues aquí les dejo en el mapa dónde queda Abbotsford entonces vemos ahí un viaje de lo que es de la ciudad de Bornaby hacia Abbotsford el viaje al, al aeropuerto vía uber estuvo bastante sencillo eh, nos costó aproximadamente unos 85 dólares y bueno una vez que llegamos dejamos todas nuestras cosas como pueden ver nosotros íbamos ligeros realmente íbamos con muy poco equipaje eh, tanto Ana como yo nos pudimos haber haber venido con una mochila bastante eh, pequeña para nuestros cambios de ropa de tres de, de tres días pero en esta ocasión vemos que el tema del papá, o sea, el tema de ser papás, pues simplemente todo lo que abarca, abarca más espacio, lo que es la carreola, lo que es el car seat, lo que es el cambio de, de ropa del bebé, que los pañales, que los juguetes. Entonces, eh, afortunadamente y gracias a Dios pudimos llegar con bien, todos bien, también nuestros amigos estuvieron llegando. Y estuvimos listos ya para entrar a la zona del aeropuerto. Ah, la idea que tuvimos fue que pudiéramos hacer el viaje los seis. Eh, nuestros amigos, este, este Dani y esta Yorcelli y el bebé Dani, también ellos son de México y nos conocimos aquí en Canadá. Y lo que quisimos fue venir aquí a la ciudad de eh, eh, Hamilton para poder llegar a lo que es a la zona de, la, de Cataratas y también poder ir a, ir a la ciudad de eh, Toronto. Y eso fue lo que quisimos hacer, quisimos hacer un viaje como de amigos, tener la opción de poder visitar esta zona de Canadá, ya que pues este nunca nosotros en lo particular no habíamos estado y nuestros amigos ya habían estado de este lado. Al momento de buscar boletos, eh, lo que realizamos fue con la ayuda de nuestro amigo Dani él nos ayudó a comprar los boletos en una página de internet. La verdad, nosotros nunca habíamos comprado boletos, pero él fue el que nos ayudó a hacer esta compra. Hola, pues mira, yo había escuchado de esta aerolínea SOP y me habían comentado que es de, no es muy cara para viajar de provincia a provincia. Y pues por internet sale como en unos, si no es temporada alta, como en 100, 200 dólares ida y vuelta. Y así es un puente, como 300, 350 más o menos pero es, está bastante bien y pues el vuelo de Abbotsford a Hamilton está bien, no está tan pesado y pues sí, se sí cumplió las expectativas, para el costo estuvo bien. Cuando llegamos al aeropuerto de Abbotsford, ¿cuáles fueron las, eh, eh, los requisitos o con qué nos identificamos? Cabe mencionar que pues los bebés, eh, uno de ellos eh, que es el bebé Dani, él ya tiene su pasaporte y el de nosotros aún está en proceso, todavía no tenemos el pasaporte. Teníamos un poquito de duda de cómo iba a ser que eh, tuviéramos la identificación para el bebé, ya que de momento lo único que teníamos era el, el acta de nacimiento y el otro era eh, su MSP. Como tal, un, un documento que tuviera una foto por parte de Tenoch no lo había. Pero afortunadamente, eh, por ser vuelo nacional, no nos pidieron un, un, un comprobante, una identificación para los bebés y para nosotros este fue necesario, bueno, o sea, una identificación. Nosotros utilizamos nuestro pasaporte de México y nuestros amigos danis se utilizaron su tarjeta de residencia permanente. Ellos ya pudieron conseguir la residencia permanente. Eh, la verdad ellos se la, se la rifaron en su momento les, podré, les podremos contar un poquito más al respecto pero algo que les quiero admirar mucho a mis amigos es que ellos se vinieron a estudiar un año de manera este, como estudiantes internacionales más un año de work permit, entonces pudieron conseguir eh, la residencia permanente con ese tiempo de alguna manera justo entre comillas muchos asesores, muchas personas, inclusive nosotros somos mucho de fomentar que al mínimo tengas un eh, tiempo de, año, de dos años pero ellos lo pudieron conseguir en tan solo dos años habíamos pensado qué es lo que íbamos a tener que eh, eh, hacer para el tema de los car seat eh, como ustedes saben el car seat tiene una base que se pone directamente en el carro esa base que se pone en el carro es gratuita, no tiene algún costo para que tú la puedas transportar. Si tú, tú puedes eh, traerla así directamente, ellos te dan una bolsa de plástico como tal. Entonces te dan la bolsa de plástico, tú pones adentro eh, la base del car seat y eh, pues te ponen una etiqueta. Entonces esa etiqueta pues simplemente se va también como si fuese eh, un, un equipaje documentado o este, también lo que puedes hacer es como lo hicieron nuestros amigos, ellos compraron como tal una, eh, una maleta para poder meter en su momento este a base del car seat o el stroller completo y entonces eh, fue así como lo, lo pudieron eh, meter para que no sufriera ninguna raspadura. Al final del día nosotros lo que hicimos fue eh, meter las dos, los dos car seat dentro de su maleta y eh, se pudo do, mandar a la documentación. Estas dos bases de los, del, de los car, de lo, del car seat se dejan en un apartado separado donde se ponen lo, como tal las maletas. Eh, simplemente en nuestra zona nos tocó un poquito más a la derecha, unos pocos metros, y ahí dejamos la base de los dos car seat. Ahora, para el tema de las carriolas, la manera en que lo hicieron fue que a cada uno de nosotros pues, nos dan nuestros boletos de viaje. Eh, los bebés también tienen su boleto de viaje. Lo que hacen es que eh, colocan en la parte adversa del boleto del bebé colocan eh, lo que son tres etiquetas, bueno, colocaron tres etiquetas. Eh, esto va a estar en función de cuántas, de cuántas piezas tenga tu, tu stroller, tu, tu carriola. Para ambos, tanto para nuestros amigos eh, Dani como Yorceli, como para Ana y para mí, nosotros nuestras carriolas tenían eh, tres eh, secciones. En cada sección, en cada, cada parte de la carriola colocan una etiqueta es como un listón y nosotros se lo ponemos para que no para que sea un identificador y cada una de estas partes de la carriola tienen un número entonces esos dos números son los que identifican y son los que sirven para que los puedan eh, transportar de manera eh, pues óptima y ordenada y así es como lo están este, realizando como se pueden dar cuenta el el aeropuerto de Abbotsford aquí en Canadá es muy pequeño, realmente no tiene dimensiones tan grandes, eh, realmente solamente tiene un pequeño, una zona de restaurante y eh, pues unas 3, 4 aerolíneas. Eh, es un aeropuerto sencillo, práctico. Algo que acaba mencionar es que también puedes dejar tu carro y lo puedes dejar por día, por semana, para que lo, una vez que regreses de tu viaje lo puedas recoger. Es una opción bastante buena que nosotros no sabíamos, pero que ustedes saben, ustedes llegan con su carro particular y lo pueden dejar ahí en la zona del estacionamiento. Ya después fue momento de desayunar, justo antes de que estuviéramos saliendo del aeropuerto de Abbotsford para Hamilton, eh, tuvimos la oportunidad de tomar un rico desayuno, fue un Meat Lovers Breakfast y French Toasters. Estuvo muy bueno, estuvo rico, es justo lo necesario para que antes de que pudiéramos viajar, porque era un vuelo de neto de cuatro horas, de lo que es de Idea for, hacia lo que es aquí en Hamilton, cuatro horas efectivas, y pues fue bastante, estuvo bastante rico este desayuno. Ya cuando llegamos a, a abordar el avión, pues simplemente fue, es una zona espectacular la que se veía, se alcanzaron a ver como tal las montañas y las, el cielo se veía muy despejado, era algo bastante rico, eh, no tuvimos que caminar sobre un túnel, ya ven que luego está el aeropuerto y te conecta directamente a un túnel, No en esta ocasión nosotros tuvimos que bajar por una rampa, caminar, llegar al avión y subir a otra rampa. Pudimos ver también adelante de nosotros que eh, también había una pareja ya con bebé, o sea, pensamos, llegamos a pensar que nada más íbamos a ser nosotros cuatro con un bebé, pero no, más adelante, cuando ya estábamos a punto de subir al avión, vimos que ya había un eh, bebé este con su con sus papás más adelante después nos dimos cuenta que había como cuatro cinco seis bebés dentro del avión es la primera vez tanto para nuestros amigos como para nosotros que vamos a hacer un viaje este, en avión. Entonces estábamos hasta cierto un poco nerviosos, un poco con la incertidumbre de cómo nos iba a ir, ya que de pronto los bebés quieren moverse, quieren este, estar jugando, quieren cambiar de posición y pues sí estábamos un poco nerviosos. Como pueden ver lo que son las strollers, no las metimos dentro del tema de documentación, las pudimos llevar directamente hasta el avión, como pueden ver en la parte de abajo, no en la rampa, se quedaron allí en la parte de abajo como estacionadas y eh, simplemente las dejamos con su identificación, con su sticker que tenía y este, esa nos la van a regresar más adelante en la zona de este, de, de, de, al momento de que recoges tus maletas ya llegando de, de, de, allá en Hamilton. A poco antes de, de empezar a despegar el avión nos dan las que son las instrucciones nos dieron las instrucciones de que si era la primera vez que viajamos con bebé para que eh, no estaba de más recordar que en la parte de atrás del lado derecho es este, donde está eh, la, el la pañalera que se hace una, ta una, una mesa para que pudiéramos cambiar el pañal ya que del otro lado este, simplemente es una zona para descapacitados Ambos son baños, pero uno para, es para discapacitados y el otro es para que puedas cambiar el pañal, el pañal al bebé. El despegue del avión para algunos bebés puede ser impactante por el tema del ruido. Eh, hay algunas mamás que optan para que mientras está despegando el avión se le pueda amamantar eh, para que el bebé de alguna manera sienta el contacto con la madre y este, es una muy buena opción para que el bebé se sienta seguro. Eh, afortunadamente con respecto a esto este, eh, muchos bebés vimos que estuvieron tranquilos realmente no hubo tanto este, que estuvieran llorando pero eh, pues es tema tanto del bebé como tema de eh, el, qué tanto ruido se puede hacer el viaje como les había comentado es de cuatro horas eh, básicamente este vuelo pues estuvo eh, de alguna manera a, a fluido eh, hubo un momento en el que inclusive los bebés tuvieron la oportunidad de platicar estuvieron ahí eh, platicando mientras estábamos ya en el vuelo. Eh, en general la experiencia fue muy este, eh, fluida, eh, al momento de que llegamos como tal, ya nos recogimos nuestras maletas, este, ahí estaban las, los strollers inmediatamente como pueden ver aquí en las imágenes, las, este, las carreolas estaban ahí por fuera, igual como si estuvieran en la rampa, Estaban un poquito, eh, de repente las sentimos un poquito húmedas, quizás las eh, sanitizaron, les pusieron desinfectante y pues eh, fue todo de, de momento. Bueno y aquí tenemos a nuestros amigos, este, ya estamos aquí en Hamilton y pues queremos eh, compartir eh, cómo fue que se sintieron en su primer viaje en avión con bebé Dani de cinco mesecitos. ¿Cómo se sintieron al momento de viajar en su primer vuelo amigos? Um pues es una experiencia diferente, hemos viajado solteros y es muy fácil e incluso habíamos este, viajado con mamás y llevaban a sus bebés y era así como que ay el bebé está llorando y así, pero ahora nos tocó eh, la otra parte de viajar con bebé y pues sí es un reto, creo que cuando están más chiquitos es un poquito más complicado pero pues lo importante es llevar algún juguete para que se entretengan eh, creo que lo que recomendaría es llevar un poco de música con audífonos ya que ellos a veces con el ruido de otros bebés y así se ponen un poco alterados y también recomendaría eh, tal vez poner música clásica para ellos Sí, fue un poco diferente a como estábamos acostumbrados pero creo que ya podemos decir que pasamos esta prueba Prueba y si, superada si volvemos, a, sí. Sí, exacto, y si volvemos a viajar ya podremos eh, hacerlo de mejor manera para que el bebé no esté tan inquieto y se pueda con controlar y estar un poquito mejor. Uh -huh. sí, pero en general estuvo muy bien. Bueno, pues sí estábamos un poquito nerviosos, ¿verdad, amor?, para hacer el primer viaje. Sí, es nuestro primer viaje de cinco horas, entonces fue como un entrenamiento para nuestro viaje a México, y más, más o menos es el tiempo ¿no? que nos hacemos de Vancouver a uh -huh. México, y estuvo, bueno, en nuestro caso estuvo tranquilo el bebé, pero sí es verdad lo que comentan nuestros amigos de que algunos bebés pues son un poquito más este, sensibles a los ruidos, pues una experiencia nueva. Entonces eh, yo recomendaría que si vas a viajar y vas, y vas con un pequeño bebé, pues que tengas mucha paciencia, que no desesperes. A veces este, de, pensamos que el lado nos es así como que viene molesto, pero no, no hagan caso ustedes tranquilas, tranquilos. Y... No. En cuanto a las cosas del bebé, pues miren, todo cambia. Efectivamente, cuando somos solamente dos personas con una mochila, cada quien, chiquita es suficiente. Pero ahora vean, solo para tres días traemos una maleta. El car seat, sí, la carriola. Y traemos dos, maleta, dos mochilitas ahí personales. El detalle es que eh, como nosotros no tenemos familiares aquí pues nos vemos en la necesidad de cargar con el car seat, con la base, con la carriola porque son cosas que se necesitan, entonces si nosotros quisiéramos alquilar un carro si no traemos la base del car seat, pues es un poquito más complicado hay algunas agencias que te lo rentan con, con la base y el, y el carrito, pero bueno eh, en esta ocasión no pudimos rentar y pues... Hay que viajar en el Uber con nuestras cosas y pues bueno, cosas que cambian cuando somos papás. Sí, y bueno amigos, esperamos que les haya sido de utilidad este video. Este, um, eh, esto ha sido todo, esperamos que de alguna manera el recorrido virtual les haya funcionado. Para aquellos papás primerizos, lo que les podríamos recomendar es que pues de alguna manera hagan lo posible para estar calmados, a veces no se puede, a veces es difícil. Pero esperamos, disfruten su viaje, amigos, y este, cuídense mucho. Un fuerte abrazo a todos. Stay safe. Adiós. Adiós. Sí, si sí. tienen dudas, preguntas, dejen los comentarios. Y en lo que sepamos o que hayamos experimentado en este viaje, se los vamos a seguir compartiendo. Bye, bye. Arriba los monseños. Ah.